¡Hey a todos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos otra vez a un nuevo video! Otra vez en Fortnite te preguntabas Pues, sí, pedazo de excremento con ojos Bueno, es que no tenía más juegos, ¿no? Minecraft, como que... No, no sé qué jugar ahí Pero bueno, no importa, porque tenemos Fortnite Y de eso no nos cansamos O al menos yo no Y ya, denle like, suscríbanse Si no, eh, Este carnas les va a jalar las patas Ok, No importa... Chinga a su madre Tú Me das asco Tú Está bonito tu traje Tú me agradas Olvídalo, ya no me agradas Hija de tu puta madre Ok, muy bien Veamos, mi veamos, mi veamos mi El pinche mapa eh, No sé dónde caer Yo soy pendejo No mamen ya, chingo a su madre Me voy a caer aquí Muy bien, muy bien, muy bien. Esto aquí. Pao. Listo. Listo. A ver. Esto también. Me lo llevo. Adiós. chingan a su madre! Pao. Hay lugares de pesca aquí. Ahí, ahí. Olviden lo que dije, sí. Aquí hay uno. Okay, ¿Qué es esto? Ah, mota Hola señor paraguayo ¿Por qué meterían paraguayos en Fortnite? No lo no entiendo, la verdad Creo que ya lo vi Creo que ese es el Loki Loki, Loki tener que matar a Loki lo cual es muy satisfactorio si me lo preguntan la verdad lo voy a gozar como no lo puedes imaginar dónde estás Loki Ok, creo que ya sé dónde quieres ir, Loki. ¿Es que te lo voy a permitir? Pues no, Loki. Hey, Loki, ¿dónde estás, Loki? ¿Por qué huye Loki? Eh, Loki chingadísimo, eh. Loki, como que no va a aparecer más en... En ese universo Ah no, que se murió también por Thanos Perdón Ahora ya murió dos veces Supongo Muy bien, vamos a entrar a este lugar Porque me da mucha confianza al parecer Ok, perfecto Solo porque en serio necesito Rellenar gasolina Si no, ni me bajara a matar a ese lobo Adivinaré, un lobo me estás echando, ¿cierto? No, solo era mi esquizofrenia Debería bajarme Vamos, vamos <ríe> acaba de hacerme un amigo nuevo No voy a atacarlo Ah, si sí, subo, buenísimo Qué mamada. Vamos, vamos Este va a ser mi nuevo amigo Willy No sé cómo se llame, la verdad Ah, demonios Lo siento, Willy No, no sé conducir si tenemos el próximo auto también nos dé un, una oportunidad. ¡Eh, Willy, Willy! ¡No! Willy, no seas mamón, güey. Ahora vamos a tener que matar a este baboso. Bueno, Willy, no importa, vámonos Tranquilo, yo recargo ¿Quién fue, Willy? Dime tú quién fue Yo lo arrastro ¡Hola ¡Oh, madre, Willy! ¡Willy, no mames! ¡Nos vas a matar! Ah. Oh, pusieron rolitas tristes ¡No, Willy! Nos estás llevando hacia nuestra muerte, Willy ¡No, Willy! Bueno, vámonos caminando, Willy Eso, con Willy la ganamos No me importa que sea ilegalísimo hacer esto ¿Qué haces, Willy? ¿Qué haces? ¡Vámonos, Willy! yo puedo correr, pero no esconderme, ¿sabes? Willy, por tu culpa Willy, no vas a mamón, te dije, déjalo en paz, estuviéramos en zona. Lo bueno es que yo tengo esto. Willy. Vamos Willy. Él nunca me dañaría, saben. ¡Oh, Willy me curó! ¡Es un buen tipo, es un buen tipo! ¡Vamos! Willy, sabes que te tendré que matar a la final de la partida, ¿verdad? Tranquilo, Willy. Que si la ganamos. Se debería... Pero no... ¡Es Willy! ¡Mi buena. <risa> ¡No, Willy! ¿Qué hiciste? Es Tenías que poner rápido esta cosa. No, ¿dónde está? Voy a tratar de espectáculo y voy a... a ver su nombre. No, ese no es. Ese no es Willy. No, este tipo es Sansona, lo cual me da pena. ¡No, Willy! Ah, F por Willy Ok, hasta aquí lo vamos a dejar Espero se hayan divertido bastante eh, Le hayan pasado al menos un poco bien No olviden dar like, suscribirse Y ayudarme a buscar a Willy yo, yo sé que algún día él verá esto Y dirá, a la verga ese, ese tipo me ayudó Así que ya saben Compartan para que Willy lo vea Ya está, eso es todo, adiós